con destellos si y brillo siendo yo, y si no es con vos, que no sea con nadie. ¿Cuál es mi techo? Si el límite soy yo, que pone la voz, y que quiere frenarme, sueño con destellos si y brillo siendo yo, y si no es con vos, que no sea con nadie.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 yo si vi yo siendo yo, y si no con vos, que no sea con nadie. No quiero ser nadie, quiero ser yo Valerme por lo mío y dejar mi sello Quiero ser yo mismo, quiero mi voz Vestido en carne y hueso para seguir mis huellas No quiero ser nadie, quiero ser yo Valerme por lo mío y dejar mi sello Quiero ser yo mismo, quiero mi voz Vestido en carne y hueso para seguir mis huellas Con calma de Mahatma la dama me visita Las ganas que me salgan de matar por esto Manhattan no me llama, ya me queda chica Con cara que me encanta para el segundo puesto Soñé con verme el de visera una corona, dejando toda mi víscera pa' que sonría, que valga todo el esfuerzo y la fuerza me emociona, sonando en cualquier zona, sonando mi liga, cansado de tirar la mierda para el costado, quien está a mi lado para que comprendan, quedando en offside vivo adelantado, ya no me preocupa que nadie me entienda. Tengo alma de artista y por eso lo hago, por amor a la pista, manejo hasta doblado, veo letras escritas siempre en todos lados ojo mi vista, visitar mi pasado. ¿Quién puede jugarme sin usar mis llantas? Si a veces caigo un llanto y nadie lo sabe. ¿Quién puede cantarme como a mí me encantan? Ya no me distraigo por la misma llave. Ya ves que si llueve después sale el sol, ahora nadie puede seguir mis pisadas. Quizás es volver entera el corazón, cuidar mi razón sin ser lastimada. Escribí por mí, por vos, por mí. Ya no debo nada y nada me debe, no perdí mi fe. Vivo, mi, mi modo, vale más ser alguien que si quiere puede, si quiere podés. Depende el contexto, mérito tenés. Si vale dos pesos, eso no lo ves. Y quedaste preso de la estupidez que impide el progreso. Ah, la carne sigue al rojo vivo, vivo por mi madre y por mi sangre. Cuando depender de perder se sabe, la vida es un examen, pero divertido.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 Que me pide no ganármela La tempestad me abruma mucho más me abruma el mundo Estoy en calma con mi llanto más que el canto más profundo En lo profundo escribo cartas que no tienen lado de mientras vos lo ves que me hundo en esas redes Se me hicieron recurrentes Soy mis ganas de pegarla Y aunque no sé distinguirlas con la forma de vivirlo Pero sé que de tenerlo no voy a querer perderlo Y aunque puedes defenderlo van a tener que matarme No puedo evitar pensar que yo me lo merezco Tengo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 a veces se equivoca, prefiero perder la vida que tratar de ser perfecto A ver si ayudan con un poco de silencio es que estoy buscando la calma entre medio de este caos Necesito estar feroz para poder escucharme Porque los que van a amarme van a hacerlo por mis letras Siempre los mismos temas en mis temas Siempre las mismas cargas en la mesa Me sale hablar de más cuando espero a los demás Pero no quiero más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 Piden que me vaya es un dilema. Si vivir lo que me piden, no.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 se parte, pa' que conmigo cantes Y cuando parta, es conmigo se parte, pa' que conmigo cantes, pa' que conmigo cantes Y cuando parta, es conmigo se parte, pa' que conmigo cantes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 de confianza para no dejar pasar al avanzar con mi recuerdo todo lo bueno momentos que no juegan en la panza, me siento libre de saber que sigo vivo si hay pedazos de mis hojas que se mojan con un llanto y no pienso discutir para no tener tiempo perdido, mucho menos ser ombligo de mi propio desencanto.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 Me lleno el cuerpo cuando canto Ay, ¿por no qué si no carajo espero tanto? Ay, no quiero ver si no me escuchan Ay, ay, ay, ay Me lleno el cuerpo cuando canto Ay, ¿por qué carajo espero tanto? Ay, no quiero ver si no me escuchan Ay, ay, ay mi tiempo de pelear conmigo y ahora con nuevas canciones voy matando mi egoísmo Y ahora con nuevas razones para hacer un nuevo disco Y ahora con las pulsaciones de saber que soy el mismo Soy el de siempre pero solamente digo lo que pienso Que me pasa acompañado de un sonido Que querés para tu cuerpo atravesando tus oídos Que pensas que es necesario cuando ya está consumido Y se me llena el corazón cuando me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 Por eso sano heridas recurriendo a mi autoestima Y confiado en estos tiempos que a veces nos ayudan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 Yéndose, sueno las veces que me fallé, me sigue el viento contándome que mira las nubes llorando. Sueño de roches de pernoté, con ese cielo de primavera. Suena que sueño por el placer de envejecer como un tango, revuelvo mi vaso cantando, hielo en el medio flotando. ¿Será que lo hago por verme bien? Ya lo averigo tomando. A veces me siento escribiendo. no saben lo que está contando.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 a ser, sueño a la noche, yéndose. sé, sueño a la veces que me fallé, me sigue el viento contándome, que mira la nube llorando, sueño de roche y de pernote, con ese cielo de primavera, yo que sueño por el placer, de envejecer como un tango, que envejecer como un tango, que envejecer como un tango, que envejecer como un tango, que envejecer como un tango, que envejecer como un tango, que envejecer como un tango. De envejecer como un tango De envejecer como un tango De envejecer como un tango hey. Soy un melancólico que aspira a no pegarla Voy como un alcohólico abrazado a su guitarra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 por vivir hoy todo un día ahí Ya me noquearon, ya me caí Me levanté y resurgí Ya me pegaron, ya me perdí Ya me encontré y devolví Ya conviví con pérdidas tan fuertes como un desencuentro A veces entro en mi cabeza y recuerdo que no recuerdo Para ser feliz en los momentos que vivo así Voy arrancando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 me cayó un anillo, no los busco ni los míos ni los tuyos, y cuando el cielo se hace vacío, mejor tirarse al mar para sanar tu orgullo, aprendí pero con H, con una más de encontrar mi foco y reparar mi bache, mentales que son mortales, pero ahora lo disfrazo con casualidades, ey, veo gente muerta, muerta de vergüenza por decir lo que ellos piensan, ey, quiero que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 Es una hipocresía la película que digo Por mucho que lo quieras, estas fieras de la selva Conmigo no con ellos, tus problemas son los míos Soy tu conciencia O lo que nunca deseaste Me emociona saber que algún día me escuchaste O que algún día me lloraste Siempre ayuda, pero a veces se caprieta. Casi 30 yo que hice. Tengo amigos, tengo amor, mi familia está presente. Tengo miedos, tengo alcohol. Y la excusa paró, y sigo vivo al día de hoy. Y la envidia ya está ausente. Quienes tienen el valor de mejorar este desastre, soy tu conciencia. O lo que nunca deseaste. Me emociona saber que algún día me escuchaste. O que algún día me lloraste. somete a ser mejor, mejor que algún sorete que te usa el corazón y después juega con cual al sony, podría ser tu pony y me dejaste sin opción, ¿Cuál hay, si hay pena y beneficio condenan todos mis vicios, pero no les hago caso mazo, depende el sacrificio, la cena y el auspicio pero prefiero tus abrazos, corazón, hace meses que te sueño y pese a quien le pese esta, olla ya tiene dueño enseño a quienes se comportan como idiota quieren comerse la torta y la torta de diseño Ja, qué que boludos que son Se tropiezan con la empresa de su hermano mayor Porque no usan la cabeza para sentirse mejor Pasa gente yo no escribo, pásame un estribo Me grita la grada y yo agradecido de esa gente que me escucha Ya sea o poca mucha, ya siguen con mi lucha Y doy por entendido que yo vivo para llegarte Arte es lo que escribo, arte es lo que digo Y para amarte que yo vivo, piba Los pibes deliran con las mismas rimas Viajón de Lorian para recuperarte. Dale piba, vayamos juntos de viaje. Podemos ir al sur. Dale piba, vayamos juntos de viaje. Que en el frío no detenga. Dale piba, vayamos juntos de viaje. Llegamos hacia tu norte. Dale piba, vayamos juntos de viaje. En la ronda, tomando otro trago, caen como bombas, recuerdo del pasado. quedo nadado. mi cara con la alfombra, llama de malumbra por estar mamado. Y estoy mamado por no ser amado por vos. Todos es esos tragos son para un mejor. Yo no me cago, solo quería una porción. Pasar tu mago y con quitarte el corazón y como duele, leche. La noche me convence y entre estupideces algún ruido me sucumbe Y tú y un coche pa' que seamos dioses y que no te puse con reproches en la nube Voy al sur, no quiero, tengo frío, voy pa'l norte tampoco hay mucho sol él acusa pa' que sea mi abrigo y vea que sonrío cuando hay gota de sudor y por vos Soy el sudario de Turín, me parto en dos como Berlín pa' que no note mi ausencia Y que siempre sea feliz incluso cuando no dormís, ey, y con mis ojos voy ve a Venecia Dale piba, vayamos juntos de viaje Dale piba, vayamos juntos de viaje Dale piba, vayamos juntos de viaje Dale, piba,